Vamos a disfrutarlo, vamos a ver qué pasa, que esto es lo más bonito que tiene el pase de temporada de Fortnite toda la, to todas las veces Entonces, aparecieron los demás <ríe> Anónimo, ¿sabes? Vamos a ver Hostia, eh, oh, eh, me recuerda a la película, hostia oh, ¡Banana! Señal, ¿eh? Está también, eh, Dios, qué guay, hay un montón de películas ahí entrelazadas, ¿eh? Qué chulo, tío, qué guay el trailer precioso, claro, que guapo Si bien nada no extraño Que en la isla Área de... 51, ¿no? Nunca habíamos visto nada ¿Qué guapo. Esto. Clark Kent, no? Una no, mirada de trailer, ¡una mierda! Joder, hay que bonsai, tío ¿Qué coño, tío? ¡Independent y loco! Ahí está Rick, yo? ¡Ah! cerveza ¡Eh, el Suici, se... eh, eso es igual que en la serie en verdad y se la han marcado pero no pinta nada rica ahí ¿Qué? el trailer más corto de toda la vida o qué no no es no mejor ¿Ah? es verdad ¿qué pasó con el con el fucking viajero tío ¡Una puta película, tío! Bueno, a ver, escuchad, no tenemos mucho. Madre tiempo Madre mía. Evolution, señales, Independence Day, tú dirás, pisar con un ¿No enemigo ¿tú? que no comprendemos? Son los robos que ha hecho Gonzá González. En verdad, las posibilidades de ganar son ínfimas ¿Sí? y hay invasores entre nuestras filas. ¡De puta madre! Las armas, tío. Las Pero armas. Tenemos algo de lo que ellos carecen. Es el mejor personaje que hay, tío. Tanto si siempre habéis estado aquí, como si sois visitantes de otra estrella. La isla... ¿Qué puta mierda es esa? nuestra. Y si buscan guerra, la van a encontrar... Un Franco, tío. un Franco. Por lo menos... ¿Cómo Un franco, tío. ¿Qué? ¿Qué? Madre mía. ¿Eso es un sniper? Bueno. Madre mía, tío. Vamos a darle. Brutal, tío. No oh, sé, tío. Vaya telita. ¡Qué copy loco! Quimera, ¿sabes? Y yo hasta lo veo mal, lol Y yo veo fatal el Fortnite Y cinco estrellas, lo que dijo Bonsai antes Te dice, estrellas de batalla Gana cinco estrellas de batalla cada vez que subas de nivel Unas estrellas de batalla eh, usa las estrellas de batalla para reclamar recompensas Del pase eh, En el orden que quieras, Qué raro Artefactos alienígenas. Recoge artefactos alienígenas por toda la isla o oh, encuentra los en cofres cósmicos. Ah, antes había cofres del búnker, ahora cofres cósmicos. Eh, usa artefactos alienígenas y consigue el estilo para eh, el traje personalizado. Vale, eso no me importa. Eh, barras, eso ni me importa tampoco. Eh, vale. Madre mía. Sí, sí, eh, se, se te ve mal... Os lo prometo, se ve mal? O sea, literal, que si un ahí en plan. ¿Eh? Lol. Hermano. ¿Por qué me la bajado todo, pisa? ¿Será cabezón? ¿Por qué me la ha bajado? ¿Se ve bien? Más o menos. La resolución 3D, hermano, ¿eso era? No, la resolución 3D a full, vale. Hostia, pues sí que tiene razón, Aro. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Me la ha bajado a 60? Tío, ahora sí, pero ¿qué, qué, qué era eso, tío? ¿Qué era eso, mi hermano? Madre mía, paranoia. ¿eh? Ahora mejor ellos, ahora parece un juego. Antes parecía una puta mierda pinchar un palo. Hostia, tú. Miedo me da, vamos a ver pase, tío. ¿Cómo coño veo el pase? ¿Cómo, cómo veo el pase, así? ¿Qué? ¿Esto es el pase de temporada? ¡Draco! Buenos días, mi hermano. ¿Qué pasó? Vaya temporada tan. Eh, bueno. Dale clic aquí. Esto es. Claro, este es lo, de, lo del vídeo, tío. Qué guay, mira, Esta es la única mochila. Muchas, muchísimas gracias, eh, Draco, por ese mega hosting, que eso, eh, bueno, eh, bueno la apoyísima, porque es lo que me motiva, ¿no? Eh, al día de hoy, siempre. Todo el amor que me dais, tío. Super Draco. Muchísimas gracias, mi hermano. Hoy ya, eh, no, no hay clase. Esa mochila, yo la quiero, esa mochila. Eh, está guay, la mochila, ¿para qué mentir? no está guay? Pero, pero, esto no es un traje de primera. Nueva, se nueva sesión Vaya paranoia, tío eh, eh, No hay modo arena, Draco, mi hermano O sea, ya de por sí Hoy el contenido es una mierda Jugar partidas públicas como eh, Robarle un caramelo a un niño No sé Este primer traje me parece eh, caca Para eso que me pongan, yo qué sé A uno de los dragones oscuros de Dragon Ball GT Puede ser ¿Y cómo estamos, mi hermano Draco? ¿Cómo, eh, por supuesto, va estar mañanica Que me desperté eh, hiper temprano Va, ¿esto es una mochila? Es un pico Mira, pff está ah, ah, ah, algo ahí No, ya ves tú ves, Y no me salió ninguna ninguna, bonza Literal, y no me salió ni una yo Ni sé cómo va el, eh, el Fortnite yeah, yeah. I be, I Vaya puta mierda ¿A don qué? Yo no creo en los humanos Muy bien, piba Muy bien, vaya, vaya trajes, tío Y esto por favor, ¿quién, ¿quién coño va a jugar con este traje, hermano? ¡Wow! Y, hostia, tú son mochilas to'cabezonas y kawaii, tío Esto es una laderta. esto es ¡Raro, de cojones! Súper extraño, ellos ¿eh? Súper extraño, mira la cara que tiene Súper extraña Mira, a ver, los picos sí se los han marcado Esto no sé qué es aún, iconos, ¿vale? En los picos, más o menos Si es un conejo malote pijo Sí lo es, pero es raro de, de cojones, eh Lo prometo, súper extraño, eh Plan, tiene una cara, no sé Y este es el pibe que se transforma Yo, eh En la piba, ¿no? Pero no sale ni Ni, ni, ni lo que es, ¿no? En sí Mira, esto me recuerda al fucking Valorant ¿eh? En plan, tiene hasta pequeños emblemitas En las armas, vaya o no Vale, esta es la piba, ok Cambio de piel, ah, vale Tampoco que me haga Una no, paranoia, en verdad, son todos armas duales, tío Todos pico duales, Dios mío Vaya tela Vaya tela, o sea, fuf Madre mía Yankee, eh, es eh, brutal eh. esto es Spot Salud, Vulcano. mira hermano Lo que mejor tiene son las referencias de las películas ellos y, y de la serie. Está la mochila que nos enseñó Bonsai antes, súper extraño Me parece que le está como, eh, bueno Instalando un software eh, A este dragón, de co a este dragón A este robot de combate, que bueno Es una copia de Jiru Jiru Jiru, pero eh, Joder, no me deja ni darle hacia atrás, tío pero como súper mamado, ¿no? <risa> no sé, cosas que no voy a utilizar en mi vida En mi vida, o sea, eso no lo utilizaré en mi vida Piva afro, bueno En cierto modo Para trollele estará bien Pero para jugar en modo arena, no La verdad, o sea, ni de coña, pero ni de coña Literal El número 8, ¿vale? Lo más guapo, eh, supongo que es esto cuando más doskunos ni, pero what the fuck. ¿Y yo qué dices? ¿Y yo y yo, Bonsai? ¿Qué coño, tío? No, tío, qué paranoia, hermano. Yo qué sé, ellos son trajes que. Bueno, mejor que los otros están, en verdad. No voy a decir nada. Están mejor, tío, pero hostia. Esta piba, por ejemplo, con el pelo ese se la han cargado, ¿sabes? Eso está a lo mejor, lo mejor está ahí, tío. Ponte cómodo. Eh, típico típico reutilizable, ¿no? Eh, por el evento, ¿no? El martillo, ¡qué guapo! ¡Qué guapo, loco! ¡Es Morty, tío! Mordi, <risa> ¡Qué guay! Seguro que hace algo, tío se, se, ya, ya no se puede ver ni cómo suena Ok, a ver Está todo guapo, haceros caso Eso sí está gracioso ¿Pero el nivel que, O sea, pase 89, tío en la, en... Guapísimo, guapísimo Esto es lo mejor que tiene, el pase de temporada Lo mejor que tiene es esto, os lo prometo ¿En serio está robot para la booter? ¡Qué follón, tío! Eh, aquí está, tío, Rick Sánchez Se ve muy bien, eh, se ve muy bien Pero con... súper conceptuado, eh ¡No, Morty! ¿Dónde sentaste? Está guapo, en ¿verdad? Está súper gracioso Ha parecido chulo A ver, esto es lo único guay y lo que merece la pena Creo, eh, del pase de temporada Lo otro me va a dar igual Y esto también, la nave está muy chula Pero no pega con el juego Ah, que es la última página, de puta madre No pega con el juego, bueno, esto de mola Mola este camuflaje, la verdad, para qué mentiros Esto mola bastante <risas> esto, hombre, lo del portal, ¿no? Eh, es una paranoia de pase de temporada, ¿eh? Paranoia, un mecanismo súper raro. Eh, esperemos, esperemos que salgan eh, más personajes de lo que es, obviamente. Y esto, tío, próximamente. Esto es una paranoia, tío. El Club Fortnite y encima te ponen este bicho, tío, de súper cabezón. ¿eh? Este tío da pena, bro. Paranoia de nota, tío Paranoia, tío me, me he gastado todas las palas de AR, tío, para nada, eh Lol, tío, o sea, hola Me está rayando mucho, gente, me está rayando una barbaridad, tío Literalmente me está rayando un montón, tío ¿Y te, tú y yo? ¿Lol. ¿Qué coño, bro? Me está rayando un huevo, hermano ¿Hay necesidad de hacer eso? Pregunto, pregunto si hay necesidad de hacer eso, loco Porque se te va la pista, hermano O sea, creo que lo mejor que puedo hacer Un momentillo, gente, o pues, si no, no Nada, en verdad quedan seis notas Yo voy a rotar aquí como un héroe de guerra Y ya está y regenerando y eso de, de buen rollo, ¿verdad? Vale, me, ha, me hace entrar en eso, tío sí, me ha disparado sin apuntar, bro Me ha disparado sin apuntar, bro Me lo va a tirar, bro Creo que se gana, eh. Creo. Creo que se gana, pero por por, por, por paranoia, tío. Mira, mira, mira, mira. Qué malo soy, tío. Eh? Cuando me pongo nervioso soy sí, malísimo, bro. ¡Vamos! GG, bro! Come on, do, come on, do, come on, dude. Let's go. Let's let the music play. Let the music play. The math. <laughs>